Hola, buenos días, estoy Curly Manga de nuevo aquí, estamos en la serie de mis vídeos que llevar a, la, a los sitios o cómo hacer tal, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablarnos de la piscina. Vamos a hablar de la piscina, ¿de qué hay que llevarse a la piscina? ¿vale? Pues en la piscina eh, vamos a las dos partes, ya sea la piscina de, de verano, que hace sol y tal, y la piscina cubierta, ¿vale? Que ya sabéis que yo creo que estoy muy de la, la piscina cubierta porque lo del sol, me sale mucho, el sol no me gusta mucho, ¿vale? Pero la piscina cubierta, sí, entonces. Eh, Número uno, aparte del equipamiento que es el bañador, el bañador es muy importante. Lleva un bañador de reglamento que no, te, que no te moleste, que esté bien sujeto al cuerpo, ¿vale? Que, se, que, que aparte de eso, que no sea alérgico a tu piel, porque por la mezcla del cloro a veces se producen algunas alergias en determinados materiales, ¿vale? Es súper importante. Una vez que tienes un equipamiento adecuado para ir a nadar, ¿vale? Eh, a la piscina, llévate siempre crema solar porque vas a tomar el sol. Llévate una toalla que, que, que esté bien, que sea una, una toalla que no tenga, que sea un tejido y no puedes decir un tejido que no crea alergias, ¿vale? Para que puedas estar cómoda. Llévate unas chancletas especiales para la piscina. ¿Por qué? Porque si no son especiales y su goma es deslizante, es posible que te caigas y que, y que se produzca a lo mejor un, una caída bastante grave que puede llegar a ser mortal. Eso mucha gente no lo sabe, pero sí es cierto que las caídas en la piscina son a veces mortales, ¿vale? Sobre todo cuando llevas, una, y no llevas los zapatos, las chanclas adecuadas eh, que son, tienen que ser antideslizantes ¿okay? Segundo ya estamos en la piscina tenemos nuestro bañador tenemos nuestras sandalias des, eh, antideslizantes tenemos nuestra crema solar la crema solar es imprescindible igual que la, igual que la playa ¿de acuerdo? hay que llevarla ahora tenemos ¿qué necesitamos? que no sabemos nadar? Es, no pasa nada, hay que llevar flotadores Si no sabe nadar, y si no hay que ir a una piscina Menos cubierta, ¿vale? Porque todo eso es por nuestra seguridad No por querer aparentar que somos super nadadores Como Michael Phelps, vamos a ahogarnos En la piscina, no, es muy importante eso Segundo, no hay que tirarse en pompa No hay que tirar, hacer grandes saltos mortales Si una no es experta Una experta nadadora, ¿vale? Hay que tener cuidado porque además puedes caer encima de otra persona ¿Vale? Hay que evitar todo estos tipo De saltos y movimientos Y de, de, de, de es que la gente hace la piscina que pueden realmente llegar a causar una muerte en la piscina. Nadar, ¿vale? Si no sabes nadar, por favor, no te metas en un sitio que cubre mucho. Nada en una piscina donde más o menos te cubra por la cintura, ¿vale? Es lo que hay. Eh, a ver, botiquín. Generalmente en todas las piscinas sí tiene un botiquín, pero yo en el avisaría, en que siempre llevaréis un botiquín, vayas a una piscina cubierta, vayáis a una piscina eh, descubierta del verano pero siempre hay que llevar un botiquín. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que hacer todos, imprescindible, porque nunca se sabe lo que puede pasar. ¿vale? Ya hablaremos de qué debe haber dentro de un botiquín. No, no, no, no, no. Y luego qué más, a ver, hemos hablado de todo, vale. Eh, las manguitas. Los manguitos, si tienes niños pequeños, procura siempre llevarles manguitos, ¿vale? Y, y aparte de eso, que se bañen en una zona que no cubra mucho, una zona para niños. Aletas, ya sabes que en la, en, en la piscina pública no puedes llevar aletas, porque puedes golpear a alguien, ¿vale? Solo puedes tener la piscina cubierta y, y sobre todo cuando no hay mucha gente. Eh, comida, ya sabes que. Hay que, dejar de pasar, hay que dejar pasar dos horas después de comer para poder bañarte, para que no tengas un corte de digestión, ¿ok? Esto es súper importante que lo recordéis. Lo mismo os digo, poneros, llevaros gafas, si vais a tomar el sol. Crema solar imprescindible, súper importante, súper importante, ¿vale? Si podéis, tenéis la oportunidad de tener una sombrilla, si hay espacio, también podéis llevarla, ¿vale? Si es posible, si se deja en esa piscina, ¿ok? Así que esto es lo que hay que hacer. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de eso, pues nada, tener cuidado, ¿vale? A la hora de ir a la piscina, hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿vale? Eh, no sé, eh, yo que sé, si tenéis alguna dificultad, eh, por favor, podéis avisar al socorrista oye, mira, yo nada bien, pero tengo miedo a tal, ¿vale? Por, para que esté más atento un poquito. Y yo creo que eso es todo. Eh, en la piscina, lo que es normal, en la piscina cubierta es exactamente igual, equipa hay que llevar exactamente igual, excepto, bueno, la crema solar porque es cubierta. Pero bueno, si es un sitio donde hace mucho sol, también te la puedes poner. Pero eh, en lo que es en, en invierno, si vas a una piscina cubierta, pues necesitarás simplemente eso, pues tu bañador, tu, eh, tu toalla... Eh, cremas y gel para después, esto es importante. Después de ir a la piscina, después de bañarte, antes de ir a tu casa, como siempre hay baños, por favor bañaros para eliminaros el cloro del cuerpo, ¿vale? Porque si no la piel se queda súper reseca y, es, es, y, y no es muy bueno, ¿vale? Entonces mi recomendación es si puedes, bañate siempre antes de ir a tu casa, ¿vale? Luego no, llegas a tu casa y te vuelves a volver a bañar. ¿Vale? pero es importante no dejar mucho rato el, cu el cloro en el cuerpo gafas hay que llevar gafas en la piscina vale yo no a, a mí no me gusta mucho porque me molestan pero al, a, después de llevar los ojos mucho los ojos rojos acabo de los ojos rojos muchas veces cuando me iba a la piscina me di cuenta que realmente era importante que mis ojos son más importantes que cualquier preferencia que yo quiera o oh, que yo tenga entonces es imprescindible llevar gafas gafas de, de, de bucear Gafas de esas de piscina, hay que ponérselas. Y tapones, que eso se me ha olvidado. Los tapones para los, las piscinas son súper importantes. Porque evitan que te entre agua en el oído, ¿vale? ¿Eh? Y, es, y, ya, y yo creo que es eso. Voy a repetir esto que es importante. Hay que llevar siempre tapones en los oídos cuando se va a la piscina. Hay que llevar siempre gafas para protegerse los ojos, ¿ok? ¿Y qué más? Un buen uniforme, un, un buen, eh, una buena vestimenta para nada. Y eso es todo. Si me he olvidado algo en cuanto a la piscina, por favor, eh, recordármelo, escribirme en, en coolimanguette.com o en YouTube, ¿vale? Dejarme una reseña. Así que siento mucho si no he salido los vídeos con la frecuencia que deberían ser, pero tengo que decirles que tengo por venta con, con internet, pero que estoy intentando solucionarlo. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y un besito y chao. Hasta luego.